Ahora la pregunta del millón, ¿nos paga YouTube por lo que hacemos? En el día de hoy les vamos a contar hace cuánto tiempo estamos en YouTube, cuántos videos subimos, por qué creamos este canal y cuánta plata llevamos hecha hasta el momento. creamos este canal. La realidad es que con Sophie hacíamos un montón de salidas, teníamos un montón de material y nos pareció que estaba súper bueno poder hacer algo en conjunto con eso y compartirlo hacia afuera. Yo tenía ganas de crear un canal de YouTube hacía rato, me parecía como que Ushuaia era un lugar que se podía súper explotar a nivel contenido y que nosotros lo hacíamos por ahí más a un nivel fotográfico y esto estaba súper bueno para sumarlo. El fin no era solamente poder compartir esto, sino en pensar en la posibilidad de poder monetizarlo en algún momento. Recuerden que la, la idea de estos videos también además de, de poder mostrar e interactuar un poco más con ustedes es poder monetizarlos Sí, para eso necesitamos llegar a 4.000 horas de reproducción y 1.000 suscriptores. Si se suscriben nos ayudan muchísimo. YouTube es una plataforma donde hay un montón de gente consumiendo contenido. Entonces hay una potencial probabilidad de poder hacer plata con esto. Y no plata en el sentido de avaricia, dinero. Sino en el sentido de decir, poder hacer plata, trabajar de lo que a uno le gusta, compartirlo y que le paguen por eso es precioso. Vamos a hablar de las ventajas y las desventajas que teníamos a la hora de iniciar el canal Como ventaja principal vamos a poner las ganas que tenía el poche de arrancar con el canal Que eso es algo primordial a la hora de hacer cualquier cosa Si bien cuando me lo dijo yo pensé que me estaba mintiendo Después me di cuenta que él tenía muchísimas ganas de arrancar con el canal Y la verdad es que él veía a Ushuaia, el lugar donde vivimos, con muchísimas ganas Y tenía mucho potencial en lo que hacía Entonces fue, ¿por qué no lo vamos a hacer? La otra ventaja era que si bien en el mundo de lo que es hacer contenido en video No teníamos idea, ¿sabes? Habíamos algo de fotografía, entonces pensábamos que por ahí nuestro mayor potencial a la hora de comenzar a hacer videos estaba relacionado con la fotografía y el paisaje. Ahora en cuanto a las desventajas, de los mayores miedos de Nico estaba verse a través de la cámara y controlar los niveles de ansiedad y sobre todas las cosas, miedo a las expectativas. En cuanto a mí, el mayor miedo, incluso hoy lo sigo teniendo, es el miedo al qué dirán la persona que tengo al lado, qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis familiares, qué va a decir la gente usual. Que cuando salimos a las calles nos dicen hey, ustedes son los chicos de YouTube Creo que ese es el mayor miedo que yo poseo Y lo sigo poseyendo hoy en día de qué va a decir la gente si yo hago videos de YouTube si bien todavía tenemos estas desventajas y contamos con el miedo y todo eso, lo fuimos trabajando a lo largo de estos años que estuvimos en YouTube. Y si hay algo que aprendimos, y más con pandemia de por medio, es si te gusta algo, hacelo. Ponete metas y anda trabajándolo, pero hacelo. Y si tenés miedo a las críticas que no ayudan, a las críticas que no son constructivas, no importa. Las vas a ir superando a lo largo del tiempo o las vas a ir trabajando como nosotros. Antes de seguir, pum, le dan botoncito de suscribirse, pum, campanita. No se dan una idea lo muchísimo, pero lo muchísimo que nos ayudan de esa manera. Y no les cuesta ni un centavo. En el 2018 fue como el inicio del canal subimos un video en el que hacíamos dos actividades pero no pude hablar no me animé a grabarme en la cámara me dio como muchísima ansiedad la pasé bastante mal y eso fue todo de ese año en el 2019 arrancamos ya con la idea de empezar a hacer videos de las salidas de trekking, de montaña principalmente de paisaje hasta que después del invierno llegó esta belleza y ahí empezó bueno también a mostrarse lo que era la camioneta las cosas que íbamos haciendo y luego la camioneta se rompió llegó el 2020 Junto al 2020 llegó el coronavirus, no se podía salir. A pesar de todo, en el 2020 logramos monetizar el canal. Un video que habíamos subido de cómo estaba armada la camioneta en el 2019 se pegó. Es el video que más vistas tiene y eso nos llevó a monetizar. Somos Sofi y Nico de Chilean Create y este es nuestro segundo video de la Traffic Home. En el 2019 hicimos en total 9 videos, para el 2020 Con pandemia y todo, ya hicimos 27 videos, que para nosotros fue un montón Una de las cosas que más todavía tenemos Que trabajar es la falta de constancia Pero es algo que estamos tratando de hacer ahora Llegó el 2021 y con el 2021 Llegaron un montón de oportunidades Después de haber pasado dos años donde estuvimos Un poco atascados, que no subimos tanto Contenido, decidimos empezar a tomarnos esta plataforma De una manera más seria, empezar a subir Más contenido, y también empezar A subir más contenido variado, porque empezar con naturaleza. Seguimos con la camioneta y pensamos si hacemos otras cosas no le va a gustar y resulta que dijimos vamos a hacer nosotros y vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta. Empezamos a dejar nuestros miedos atrás y empezamos a trabajar un poco más la confianza y empezamos a hacer más contenido. Yo antes no aparecía tanto en los videos y el primero de enero del 2021 le dije a Nico vamos a hacer un blog y e hicimos un blog del día. La verdad es que las respuestas fueron bastante positivas. Bueno, bienvenidos todos de nuevo. Hoy es uh, rock and roll. <risa> Tiré la lata con agua. Querer volver a YouTube sale mal Hasta el día de hoy tenemos subidos 31 videos en lo que va del año Si ustedes van a nuestras listas de reproducción Van a encontrar distintas segmentaciones de el contenido que hacemos Entonces si a ustedes les gusta el contenido de la traffic Van a ver un apartado que dice camperización de la traffic Los comienzos de una vía life. Si a ustedes les gustan los blogs van a ver un contenido que dice blogs Y si les gusta naturaleza van a ver contenidos de trekking y salidas a la naturaleza entre otros desde que empezamos con el canal usamos una cantidad de equipos incontables ¿Por qué digo esto? Porque por ahí ustedes ven esto ahora y dicen qué bien que se ve esto y la realidad es que no siempre fue así Empezamos con los teléfonos que teníamos Eran unos iPhone 5 SE y un iPhone 6 Que la gente dirá, u uh, iPhone, pero dentro de las gamas de iPhone son como de los más básicos Y sin micrófono, después tuvimos un Motorola de una campaña que salió Una Nikon que tenía Sophie, una 3100 Después cuando recién recién arrancamos uno de los primeros videos se filmó con una Sony Que después vendimos Así que después estuvimos mucho tiempo sin cámara Como que cambiamos mucho de equipo a lo largo del tiempo Lo que nosotros queremos remarcar con esto es que El equipo por ahí puede ser una limitante para algunas cuestiones técnicas Pero si vos tenés ganas de salir y hacer cosas Lo que tenés a mano está bien Porque si no siempre nos quedamos esperando a tener algo mejor para salir No, porque no tengo micrófono entonces se escucha mal y no voy a grabar A nosotros nos pasó eso un montón de tiempo Y dijimos vamos a grabar como se pueda durante este tiempo Y el día que tendremos un micrófono se escuchará bien Y creo que ese es un mensaje súper importante si están arrancando, si están queriendo hacer esto Todos los youtubers tienen equipos super caros Pero porque llevan mucho tiempo Entonces arranquen con lo que tienen Y después el mismo camino les va a ir diciendo Cuál equipo es mejor para ustedes al día de hoy incluyendo este llevamos 68 videos. es un montón para nosotros realmente es un montón y recién el 9 de agosto de este año o sea el 9 de agosto después de 3 años de haber empezado llegamos a los 100 dólares todavía no tenemos ni idea cómo lo vamos a cobrar porque bueno hay algunas cuestiones técnicas que resolver en cuanto a argentina disfrutamos muchísimo de esto que estamos haciendo creo que nuestro consejo sería traten de disfrutar del proceso no se vuelvan locos por ir derecho a por la plata porque yendo a por la plata por ahí van a tratar de copiar, de hacer cosas que van a ver que por ahí funcionan Y si no les funcionan a ustedes se van a frustrar un montón Sean ustedes, nosotros así como somos acá, somos después Gracias, gracias a aquellas personas que están desde el día uno Gracias a nuestros amigos, a nuestros conocidos que por ahí teníamos miedo del qué dirán Y la respuesta siempre fue positiva, hasta el día de hoy nos dicen Cómo sí. mejoraron los videos, qué sueltos se los sí. ve se los ve súper alegres sí. Es lo más enriquecedor, la respuesta de la gente Cuántos amigos sí. nos hicimos incluso en pandemia, gente que todavía no sí. conocemos hacemos. El día de mañana vamos a salir en la ruta y la verdad que sería súper lindo poder conocer a todos. Muchísimas gracias también no solo a ustedes, sino también a todas las marcas, empresas, gente que con sus emprendimientos ha apostado a nosotros en este último tiempo y apostó desde el principio porque le gusta lo que hacemos. Sin todos ustedes, claramente nada de esto sería posible. Y ahora sí, vamos a finalizar el video. Esperamos que les haya sacado esas dudas existenciales que por ahí tenían de ¿Qué onda chelancria y cobra con YouTube? Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les aparezca cuando Subimos videos Seguirnos en redes sociales Más que nada en Instagram Que es donde más contenido hacemos Y estén muy pero muy atentos Que dentro de poco Se viene el, el band Tour. Tour Hoy un montón de spoilers Así que estén atentos Seguramente vieron un montón de cambios Abajo está el link de cafecito Para todas aquellas personas Que quieran colaborar con esto Ayudarnos a terminar Realmente todo eso que ha llegado Ha hecho que esto esté también Así como está hoy Así que gracias Nos vemos en el próximo video